En este video vamos a ver cómo podemos editar una página desde el editor por defecto que trae cargado Wordpress. Para eso voy a acceder a la página que quiero editar que se llama clase 1 y voy a pedirle editar. Aquí directamente si yo hago clic puedo pegar texto que he copiado desde un procesador de textos. ¿bien? Entonces con el atajo de teclado control B acabo de pegar este texto. Si además yo quiero agregarle un encabezado, puedo hacer clic en este, en esta eh, crucecita ¿m? que me abre el editor de bloques. Entonces, desde aquí yo podría decirle encabezado, voy a arrastrarlo teniendo oprimido el botón eh, izquierdo del mouse. Perdón, ahí, ahí apareció el encabezado y ahora yo puedo tipear y colocarle acá el título a este texto. Muy bien. Además de eso, yo podría generar un hipervínculo. Por ejemplo, si yo selecciono una palabra o un grupo de palabras que quiero que funcionen como palabras calientes, y hago clic en este icono que dice Enlace, me abre esta opción en la que puedo cargar una URL. Yo podría hacer que esto vinculara con otra página web o también, como en este caso, lo que voy a hacer es que abra un archivo que está en la biblioteca. Entonces voy a venir a la biblioteca de medios en donde yo tengo cargado un archivo PDF y al hacerle clic aquí me aparece la URL de ese archivo. Si le doy copiar URL al portapapeles y vuelvo a mi página, puedo pegar esa URL y además le voy a decir que se abra en una pantalla nueva para que no reemplace la página en la que estoy trabajando. Si hago clic aquí, aquí tengo mi hipervínculo. Yo puedo hacer una vista previa de mi página haciendo clic acá, perdón, primero debo actualizar para que todo esto se cargue, debo pedirle actualizar. Bien. Y recién decirle vista previa. Y le voy a pedir una vista previa en una nueva pestaña. Aquí tengo cómo quedaría esta preparación de mi página. Si aquí hago un clic, va a aparecer o me va a vincular con el archivo de medios que lo ha abierto en otra ventana. Muy bien. Vamos a continuar trabajando con este editor en el próximo video.